Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora con todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Muchas gracias por su, por su audiencia. La respuesta a la entrega de tanques blindados para Ucrania no se limitará con responder con tanques blindados para Rusia. Todos deben de entenderlo, dijo Vladimir Putin en la celebración del 80 aniversario de la batalla de Stalingrado. De una vez más nos vemos obligados a repeler la agresión del... Occidente colectivo. Es impresionante, pero es verdad, nos vuelven a azar con los tanques alemanes Leopard. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en las últimas horas habló a través de la televisión rusa sobre cuándo y cómo podría terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si tratamos de mover la artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas a una distancia que no representa una amenaza para nuestros territorios, entonces mientras mayor sea el alcance de las armas que suministren al régimen de Kiev, más hay que alejarlas de los territorios que forman parte de nuestro país. Además, hablo que Moldavia se podría convertir en la próxima Ucrania al igual que Georgia. Pyongyang responderá con armas nucleares a los ejercicios de disuasión nuclear de Occidente y de Corea del Sur. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está toda la información para hoy. Noticias del Mundo. Atención, amigos de Noticias de Última Hora. Hace pocas horas se ha pronunciado el presidente de Rusia en un evento en Volvogrado, ciudad rusa, donde se realizó la celebración de la victoria de la Federación en Stalingrado. Hizo una advertencia el mandatario directo a la otan El presidente habló en medio de todo el protocolo de esta celebración de los esfuerzos occidentales por llevar... ...más pesadas a Ucrania, por ejemplo, hablo de la entrega de los tanques occidentales que están en mora de hacerlo Alemania y el norte. El presidente de la federación ha hecho hincapié en que si llevan los tanques, él no llevará tanques blindados, pero sí va a responder, más no especificó sobre cómo o de qué manera lo hará. De una vez más nos vemos obligados a repeler la agresión del occidente colectivo. Es impresionante pero es verdad nos vuelven a azar con los tanques alemanes leopard a bordo de los cuales llevan cruces quieren luchar contra rusia en la tierra ucraniana a manos de los seguidores de bandera ¿Y Aquí se refiere sobre las intenciones occidentales de llevar a Alemania y a Occidente a una guerra con Rusia, enfatizando que un conflicto actualmente con Rusia hoy en día es a otro precio, es diferente. No enviamos nuestros tanques a sus fronteras, pero tenemos con qué responder. Y usando, no vamos a acabar usando vehículos blindados. No estamos enviando tanques a sus fronteras, pero tenemos con qué responder y este caso no se limitará al uso de equipos blindados, todos deben de entenderlo. Fue lo que advirtió, lo que dijo el jefe del Kremlin en las últimas horas allí en la ciudad rusa del Volvogrado. Aquellos que están intentando involucrar a los países europeos, incluida Alemania, en una nueva contra Rusia, proclamando irresponsablemente como un hecho ya realizado aquellos que cuentan con vencer a Rusia en el campo de batalla parece que no entienden que una guerra con Rusia hoy en día sería muy distinta. En esta celebración del 80 aniversario de la batalla victoriosa de la Federación en Stalingrado. En las últimas horas, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, habló de cuándo posiblemente podría terminar el conflicto ruso-ucraniano en una entrevista relatada al diario Rianovosti. Cito las palabras de Lavrov. Todos queremos que esto termine, pero no es el factor tiempo relevante aquí, sino el factor sustancial, el factor calidad del resultado que ofrecemos a nuestro pueblo, a las personas que quieren seguir formando parte de la cultura rusa y que han sido privadas de todo lo ruso por la Junta de durante años con el apoyo de Occidente. Si tratamos de mover la artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas a una distancia que no represente una amenaza para nuestros territorios, entonces mientras mayor sea el alcance de las que suministren al régimen de Kiev más hay que alejarlas de los territorios que forman parte de nuestro país señaló Lavrov en una entrevista que concedió al canal Rosilla 24 a la agencia Rihanna Vos ¿no? cuanto más efectivamente expliquemos lo que está sucediendo desde el punto de vista de los juegos geopolíticos, probablemente más rápido madurará la comprensión en el mundo de que esto debe terminar Lavrov ¿Sí? escuchen bien porque se refirió a Moldavia Dijo que podría ser el siguiente después de Ucrania. Las razones, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, según el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, después de Ucrania la situación puede desarrollarse desfavorablemente para Moldavia. La razón de estos son las señales que llegan desde Chinisau en Moldavia, que no solamente aspira a Occidente, sino que también este país se está preparando para convertirse en miembro de la OTAN. Cito las palabras que dijo el funcionario en las últimas horas. Acabar con ellos es posible, solo sabemos que el Occidente liderado por Estados Unidos abandona su línea persistente de no ponerle fin hasta que consideren que se han eliminado todas las amenazas a su hegemonía. En esta etapa estamos actuando de la misma manera que prometieron nuestros colegas occidentales. Tiene que haber una victoria en el campo de batalla. Esta es su fórmula. Fueron ellos quienes se negaron a negociar. Ahora Moldavia está considerando este papel, ser integrante de la OTAN, en primer lugar porque pudieron poner a un presidente al frente del país con métodos bastante específicos, lejos de la democracia libre, que simplemente se desgarra en la OTAN. Tiene ciudadanía rumana y está listo para unirse con Rumania. Y en general estaría listo para casi todo, dijo el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Larro. Occidente quiere también convertir a Georgia en otro isla para Rusia, dijo Lavrov, pero las autoridades del país siguen guiándose por sus intereses nacionales a pesar de las demandas de sumarse a las sanciones en contra de Moscú. En las últimas horas, Pyongyang alertó al norte y a sus fuerzas de que las amenazas militares que constituyen para la región podrían responderse con una fuerza nuclear abrumadora, cito las palabras del comunicado de la República Popular de Corea del Norte. Dicen que tienen una clara estrategia de contraataque capaz de hacer frente a cualquier escenario a corto y largo plazo que intente el norte y sus fuerzas aliadas controlar fuertemente los desafíos potenciales presentes y futuros con la fuerza nuclear ...más abrumadora por parte de Corea del Norte, advirtió este jueves un vocero de la Cancillería Norcoreana. El diplomático además ha calculado a Washington de la escalada de tensiones entre las dos Coreas y mover todos los resortes para demonizar a la República Popular de Corea del Norte para luego augurar que esto se convierta en una guerra frontal entre el norte y Corea del Norte, desencadenando un conflicto debido a los continuos simulacros combinados cuya escala y alcance se ha extendido en gran manera. Los comentarios se producen después de la visita del secretario de defensa norteamericano, Lloyd Austin, a Corea del Sur, viaje en el cual, según el funcionario norcoreano, provocó un escenario muy difícil de convertir a Corea del Norte en un enorme arsenal de guerra para el, los próximos meses respecto a lo del nuevo plan de disuasión nuclear que viene adelantando el norte y los aliados allí en el eje asiático, es lo que está diciendo el comunicado en las últimas horas por parte del gobierno norcoreano llegamos a la parte final, ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia los invitamos a que si son nuevos nos acompañen con la manito arriba, nos dejen su comentario muchas gracias por eh, ver todos los días nuestro contenido de esta manera nos apoya en esta labor informativa que hacemos a diario aquí en nuestro canal noticias internacionales noticias de última hora y nos pueden seguir también en facebook en noticias internacionales mundo muchas gracias dios los bendiga abogamos por la paz del mundo y ojalá todos estos conflictos terminen pronto un abrazo y dios los bendiga bendiciones para todos nos escuchamos en el próximo contenido